Ya estamos grabando, ya estamos enfocados, bueno, ya estamos vestidos de bici para salir a entrenar ahora a lo loco, motivados, perdidos para la Swiss Epic, después de ver una auténtica burrada de carrera en mountain bike en Tokio 2020, con lo más destacado, ya lo habéis visto, ¿eh? lo primero que llamará mucho la atención, la pedazo de caída de Mathieu Van der Poel a los 10 minutos de carrera. Después de eso, para mí, lo más destacado, el oro de Tom Picot, efectivamente, pero después de esto, sin duda, la pedazo de remontada de David Valero, que en una enganchada en la primera vuelta partía al 35 y ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco remontando, hasta que en la última vuelta, ha acabado cazando un poco antes en la última subida, antes de la última vuelta, al grupo donde iba Nino Schurter a pelear por las medallas, se ha puesto ahí y ¡pam! En la última vuelta ha acabado reventando al todopoderoso Nino Schurter para llevarse el bronce, igual que hace cinco años se llevó en Río Carlos Colombia. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a mirarlo, un poquito de desmíralo, que no tiene, no tiene la vida, pero mira para atrás, no viene nadie, no viene nadie. Momento de espalda, mi palero, toque de campana y esa posición de bronce. Empezó con Avancini, el brasileño, al principio de todo, tirando, tirando, tirando. Enseguida Nino Schurter y Flukiger, los dos suizos, se pusieron en cabeza seguidos por Tom Picot y ya prácticamente a las primeras de cambio Tom Picot que empezó a liderar y trató de irse escapando. Y en todas esas, como os decía antes, en menos de 10 minutos de carrera, en una de las zonas más técnicas del circuito, que ha quedado claro que era para doble, que era para tija telescópica, pues... Uno de los superdotados del mountain bike, de la carretera y del ciclocross, que junto a Tom Picot parecía que es quien se. o oh, se pensaba ¿eh? que, que es quien se podían jugar en oro, Mathieu Van der Poel, de repente, volada y. ¡Pam! caída, ha seguido rodando unas cuantas vueltas más y remontando, lo que pasa que muy adolorido después de la pedazo de caída y el que sí que ha ido remontando, remontando, remontando a lo loco ha sido David Valero, que después de una muy mala salida, él ya sabe que las salidas es donde más le penaliza, pues ha tenido además la mala suerte que en zonas técnicas de salida ha habido enganchones, luego ha habido pies al suelo y se ha puesto el 35, o sea completamente fuera de carrera, nadie daba un duro por ese momento eh, por David Valero y poco a poco, poco a poco, poco a poco, con velocidad de crucero y después de las concentraciones en altura en Sierra Nevada, del gran trabajo de Carlos Coloma, del gran trabajo del BH Templo Cafés y sobre todo de las patas que tiene el triple campeón de España, ¡Pam! Ha ido remontando hasta ponerse el cero. hasta ponerse hasta ponerse hasta ponerse hasta Vamos hasta ponerse hasta Vamos a ponerse Vamos ponerse hasta ponerse Mira, arriba. A ver, Pitoniso, Galero, resultado. Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacer mis ilusiones. Pero tampoco. No sé, es que. Quiero dar todo lo que tenga dentro, quitarme la espina de río y luchar. El todo por el todo. Así si es que también a lo mejor son mis últimos juegos, no lo sé. Pero nunca se dice. No sé. Sé que puedo hacerlo, sé que he tenido carreras muy buenas en mi carrera deportiva y si tengo el día inspirado, no hay ningún problema mecánico y sale todo un poquito rodado, eh, podemos dar algún susto. Ya me vais a perdonar. Por la cara de Sobao, porque ayer nos acostamos a las 2 de la madrugada viendo la retransmisión del, del triatlón con Alarza, con Mola, con Javi Gómez Noia y hoy a las 6 y media ya sonaba el despertador para ver esta pedazo de carrera de Valero con una BH Link Race 2021, como esa que tenéis aquí detrás. Aquí, como veis, no hay eh, tija telescópica. Valero, evidentemente, la llevaba. Mañana, a las 8 de la mañana, Rocío del Alba va a ir también con esta bici doble con tija telescópica y yo creo que también peleando... Por los diplomas seguro, y yo creo que con posible sorpresa también para las medallas. Valero, que ya hace cinco años en Río, ya había sido casi diploma olímpico. Eh, ahí Absalón le reventó al final. Quien fue medalla olímpica ese año fue Carlos Coloma, líder del BH Templo Cafés, donde están corriendo actualmente tanto David Valero como Rocío de Lava. Pero es que, ojo cuidado, ojo cuidado, con la carrera de Valero que... Tenía que pelear con Tino Schurter, Tom Picot, Mati Van Der Poel, Abanchini, Koretsky, Sarru, Flukiger, Zing y todos ellos por ranking mundial superiores. Ya decía Valero que en carrera a un día eh, no se veía inferior a nadie y que el tío tenía que pelear por las medallas, así que Valero ¡Ole tu par de huevos! Y por cierto, dejo aquí abajo que estos días hemos estado haciendo un documental sobre cómo Coloma, Valero, Rocío, todo el BH Templo Cafés, todo el equipo, la selección española, iban preparándose y creo que aquí vamos a tener pedazo de documental. Aquí abajo los capítulos y en breve el documental. Espero que entiendan. Bueno, bueno, bueno, pues... Eh, tengo aquí entre mis manos una primicia que, bueno, es el diseño exclusivo... Que van a llevar los corredores en Tokio el color es creo que es muy muy especial muy diferente con muchos tonos muy diferentes dependiendo de cómo del tipo de luz o cómo le da la luz y que bueno podríamos interpretar que serían como los colores de las medallas tiene un tono oro y a su vez bronce dependiendo de cómo le da la luz y en el logo tendríamos el, el plata de, la, de las medallas rápido. No digo en no un monte de 28. ¿Hay, ¿Hay que... alguna zona en la que sacarle...? Bueno, depende del aire, pero hay, vale. un... hay zonas... Al final el circuito no tiene subidas largas, son torre pechones de retorcerse, pero luego tiene muchas zonas de, de, de llano de, de potencia, ¿sabes? Pues va a poner 38 y aquí, y va a la menos cruzada, y al final desarrolla un poco más potencia delante. Yo soy partidario... ¿A ti te gustaría ir con platos grandes si puedes? Yo, mi cálculo es: si entrenando meto todo desarrollo y no paso de 160, oh. en oh. carrera oh. veis oh. dos oh. piñones por debajo a oh. 170. Oh. Como resumen final, grandísima victoria de Tom Pico el niño aventajado del de mountain bike, el niño aventajado del ciclocross, el niño aventajado de la carretera, en una generación, bueno, él todavía es más joven que Van Der Poel, todavía es más joven que Van Aert, pero este estilo de ciclista total, que aún es sub-23, que gana eh, medalla olímpica, y que en los campeonatos del mundo ni tan siquiera compite en élite, pues porque todavía es sub-23, con lo cual, hostia, ojo cuidado a Tom Pico, que hace... Un mes y medio, creo que fue el 3 de junio, entrenando con una cabra de lineos, se le llevó por delante un coche en formigal y se partió la clavícula. Es decir, en un mes y medio eh, ha pasado de estar con la clavícula rota y atropellado por un coche y prácticamente, hostia, cancelando carreras y a ver si llegaba a los Juegos Olímpicos a ganar. Esta pedazo de medalla olímpica. Cuidado a Tom Pico, que antes de la carrera ya había dicho que en París 2024 quiere competir en mountain bike, en carretera y en contrarreloj, si se lo permiten. Con lo cual, ojo, cuidado al ciclista total y muy heavy como puede acabar eh, tomando desde ya mismo el relevo de Nino Schurter. Que cuidado, ¿eh? O sea, Pekín, bronce, Londres, plata, río, oro y hoy... David Valero con la BH, Link, race, doble, con tija telescópica y con ese par de huevos entrenados en Sierra Nevada en altura, el granadino se ha llevado esta medalla de bronce, reventando ni más ni menos que a Nino Schurter, que iba a por su cuarta medalla olímpica y no ha podido ser para Schurter. Hostia, evidentemente me sabe mal por Schurter, pero tan feliz. ¡Tan contento! En fin, exultante por lo que has conseguido, David. Una bestia parda, un corazón enorme, un equipo enorme. Y de mi parte, de parte de BH, de parte del BH Templo Cafés, de parte de todo el país, hostia, grande, grande, grande, menuda pedazo y menudo de locura de carrerón que te has pegado. ¡Grande David Valero!